El Canal de Costa Rica. Buenas noches. Para Televisora de Costa Rica es realmente muy importante contar con este espacio para que usted allá en su casa cuente con todos los elementos de juicio para la crucial decisión que todos como ciudadanos tendremos el próximo domingo. Ya en Telenoticias, en Teletica.com, en Teletica Radio, en demás hemos hecho eh, pues innumerables entrevistas con todos los candidatos, les hemos planteado todas las preguntas eh, pertinentes durante esos programas. Hoy, en este momento, hoy y ahora, es el momento de debatir, de confrontar ideas en una forma respetuosa, en una forma franca y directa. En este programa, los señores candidatos y la señora candidata tienen la palabra. Antes de comenzar, Voy en el orden, todo ha sido rifado desde las posiciones hasta el orden de las preguntas. Eh, don José María Figueres, gracias por acompañarnos. Buenas noches, don Ignacio. Don José María Villalta, buenas gracias noches. por acompañarnos. Buenas noches, don Ignacio. Y un saludo también a toda la gente que sigue el programa. Doña Linet Saburío, doña Linet, un gusto tenerla con Muy nosotros. Muy buenas noches, don Ignacio. Un saludo para todas las personas en sus hogares. Don Rodrigo Chávez, un gusto tenerlo en el programa. Muchas gracias, don Ignacio, muchas gracias a Canal 7 y un honor estar en sus casas conversando sobre esto. Don Fabricio Alvarado, un gusto tenerlo acá. Igual para mí, don Ignacio, gracias a usted, a Canal 7 y por supuesto un saludo a todos los ciudadanos que estarán atentos a este debate. Don Eliezer Feinsack, don Eliezer, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted, don Ignacio. Eh, un saludo cordial a todos los costarricenses y las costarricenses que nos escuchan y nos ven desde sus casas. También estamos en Expert TV y en Teletica.com. Fieles al formato, al formato que hemos tenido desde hace ya 12 años, el debate va a durar aproximadamente 140 minutos. De esos 140 minutos, por lo menos 130 tendrán la palabra ustedes que son los candidatos el 95% del tiempo será para los señores candidatos y la señora candidata sin más preámbulo, quiero nada más comentarles, vamos a comenzar con una pregunta general para los seis, lo hacemos con la intención de ver hacia adelante, ver hacia el futuro del de país, con la intención de conocer las coincidencias entre ustedes en dos temas verdaderamente desgarradores y de gran importancia. El primero, la primera pregunta es sobre pobreza. Como ustedes muy bien saben, un millón mil compatriotas viven en pobreza, sumando los que están en riesgo de pobreza, hablamos de uno de cada tres costarricenses. Esa es la otra Costa Rica que algunos a veces no ven o no quieren ver. De ellos... Un millón sobreviven con apenas dos mil colones al día. Casi el 40% de los niños menores de 12 años en nuestro país sufre la pobreza en carne propia. 400.000 compatriotas están en pobreza extrema. Eso significa que no tienen los ingresos para comer tres veces al día. Sabemos que se necesitan meses y años para enfrentar y resolver este problema, pero la pregunta concreta es la siguiente. En los primeros 100 días de su gobierno, ¿qué medidas concretas tomaría para ayudar a estos cientos de miles de compatriotas? Tiene la palabra, según el orden, don José María Figueres. Gracias don Ignacio. Buenas noches amigas y amigos y gracias por permitirnos estar esta noche con ustedes en sus hogares. Ustedes me han oído muchas veces a lo largo de esta campaña hablar de que Costa Rica merece ganar. Esta noche quiero explicarles por qué lo hago y qué es lo que significa. Ganamos si ponemos nuestra economía a crecer, al 5, al 6 como crece la economía de los Estados Unidos. Si sí, seamos valientes, eso lo podemos hacer. Ganamos y con ese crecimiento generamos 200 mil oportunidades de trabajo, como las que necesita Costa Rica, sobre todo para mujeres y para hombres. Ganamos y volvemos a ser un país admirable y conectado con el mundo. Sí, y en ese sentido de ganar, especial atención a la pobreza. En los primeros 100 días de gobierno, pretendo y llevaremos adelante tres acciones concretas. Primero, cambiar el uso de los recursos. En Costa Rica tenemos una gran cantidad de sociedad civil organizada, principalmente iglesias de diferentes denominaciones que son mucho más eficientes en el combate de la pobreza, porque no trabajan con un horario, porque trabajan 24 horas. Aportándole recursos a esas organizaciones, somos más efectivos. Segundo, cambiaremos la forma en que están organizados los fondos para poder avanzar sobre un techo, o está sea, más bien sobre un piso económico familiar y tercero, reorganizando los fondos para llevar pensiones a 40 personas adultas que no las tienen Don José María Villalta, 100, en los primeros 100 días, medidas concretas contra la pobreza Muy buenas noches para reducir la pobreza y la desigualdad que es el otro gran problema que tenemos es muy importante el crecimiento económico pero también es necesario articular la política social con la política económica. Necesitamos una política de desarrollo territorial que atienda a las regiones más abandonadas y empobrecidas, las zonas costeras, las zonas rurales del país, las zonas fronterizas, las zonas urbanos marginales, para que se articulen los programas sociales con las políticas de generación de empleo. Al mismo tiempo, hablamos de una política de empleo, eh, con perspectiva de género y también con perspectiva para la juventud y otros sectores de la población que hoy no consiguen empleo. Tienen que canalizarse los incentivos, el crédito para atender a estas poblaciones. Tenemos que hablar no solo de fortalecer la red de cuido, sino de reconocer el trabajo doméstico no remunerado de las mujeres. Por eso hablamos de crear un programa de renta mínima feminizada que atienda. A la totalidad, después de cuatro años, de hogares en condición de pobreza jefiados por mujeres. Tenemos al mismo tiempo que defender los recursos de los programas sociales, las becas, las pensiones del régimen no contributivo, recursos que hoy se han venido recortando por la aplicación de la regla fiscal. Y en los primeros días, además de estas medidas que echaremos a andar, vamos a impulsar un cambio en la legislación para que no se recorten esos recursos tan importantes. Doña Linet, medidas concretas contra la pobreza en los primeros 100 días de un eventual gobierno suyo. Muchas gracias, don Ignacio. Antes de correr tiempo, ¿me permite usted un minuto? No. Entonces, aún Esa, corriendo... Le voy a explicar por qué sí. no. Porque el acuerdo que tenemos con todos los representantes es seguir el orden acordado. Perfecto. Entonces, aún corriendo el tiempo, señalar lo siguiente. Pido que haya respeto, que se eliminen las burlas las muecas en lo que estamos en este debate y don José María le señalaría lo siguiente si las demás personas no merecemos ese respeto le pido por favor que al menos lo haga por su investidura vamos dicho a esto, tener tiempo para eso dicho esto, organización regional vamos a trabajar en esto en cada uno de los cantones vamos a trabajar además en esos 100 días, en los programas de desarrollo de cada uno de esos cantones y lo vamos a hacer conjuntamente con las organizaciones que ahí se encuentran. ¿Por qué en las regiones? Porque tenemos que sumar sectores y porque es la única manera de romper la pobreza en este país, logrando hacerlo pensando en los pescadores y lo vamos a hacer desde cada uno de los lugares y desde su experiencia. Lo vamos a hacer con todos los diferentes grupos que además de la pobreza tienen, una situación mucho más acongojante, que es que están fuera también de las aulas educativas. Así es que ese va a ser nuestro trabajo en las regiones y con los sectores. No quiero ser descortés, pero durante dos reuniones con los representantes de ustedes acordamos las reglas. Don Rodrigo. ¿Medidas concretas en los primeros 100 días de un eventual gobierno suyo para combatir la pobreza? Primero que todo, Ignacio, los números que usted dio son una cicatriz en el alma de los costarricenses. Porque este no es un país pobre. Ese 33% de la gente que es pobre o está amenazada por pobreza deben esa situación a las políticas públicas de las últimas 10 administraciones de los partidos que nos han gobernado. Primero. Segundo, amenaza la, el tejido social y la estabilidad democrática de este país. La pobreza en Costa Rica la vamos a eliminar de manera inmediata o la vamos a aliviar. El primer día de gobierno voy a bajar el costo de la vida por medio de quitar los monopolios privados que le han dado los gobiernos pasados a empresarios poderosísimos que hacen que su arroz, su electricidad, sus medicinas sean carísimas en Costa Rica. Eso lo va a ayudar. Segundo, el mejor programa social del mundo es un trabajo. Vamos a disparar un proceso de confianza, de reducción de tasas de interés, de inversión para generar trabajos. Por último, los vamos a ver a los ojos y les vamos a decir, ustedes 400 mil costarricenses que no pudieron comer hoy, ¿saben qué? Esos 78 mil millones de colones que se robaron la cochinilla, eso ya nunca va a pasar más. Vamos a usar eso para ayudarle. Don Fabricio Alvarado. Muy buenas noches de nuevo. Debemos actuar de forma inmediata contra la pobreza y lo primero que haremos es declarar de interés público el proyecto del Canal Verde Interoceánico que va a beneficiar a gente muy pobre, comunidades como La Cruz, Upala, Guatuso, San Carlos, Río Cuarto, Sarapiquí, Pocosí, Guásimo y Siquirres que están deseando soluciones de empleo. Generando empleo es como vamos a atacar la pobreza, es una de las herramientas más importantes para atacar la pobreza junto con el tema de educación. Pero en el tema de empleo, por ejemplo, en temas como construcción, reactivando y activando grandes obras de infraestructura, en temas como la reactivación del turismo que requiere, por ejemplo, la ampliación del aeropuerto de Liberia y la reactivación del sector turístico utilizando, por ejemplo, herramientas como los fondos de capital de riesgo a través de la Bolsa Nacional de Valores y así utilizar diferentes herramientas que nos permitan atacar de forma directa y desde el primer día la pobreza. Por eso es que nosotros también apoyamos distintos proyectos para generar recursos que nos permitan a la vez Disminuir impuestos y no apoyar ninguna iniciativa que signifique más impuestos para los costarricenses, por ejemplo, escáneres en puertos, aeropuertos, fronteras, aduanas que generarán mucho dinero, venta de activos ociosos, ambos proyectos, proyectos de Nueva República ya aprobados y que no ha firmado el presidente y también la titularización para la exploración y el aprovechamiento de los recursos naturales que permitirán captar muchísimos recursos a Costa Rica para atacar la pobreza y para el pago de deuda también, por supuesto, algo que es necesario y es parte del combate a la pobreza también. Don Eliezer Feinzac. Muchas gracias, don Ignacio, y nuevamente muchas gracias a los costarricenses que nos escuchan. Para abordar el problema de la pobreza desde el primer día, vamos a activar en Casa Presidencial un consejo social dirigido por nuestro vicepresidente José Aguilar, que tiene mucha experiencia en el trabajo de ayudar a las personas en condición de pobreza a, a superarse, a completar sus estudios, a obtener empleo. Este será el primer paso para la creación de un Ministerio de Bienestar Social fusionando a las 23 instituciones del sector social. Vamos a lanzar el Plan Adela, para abordar el progreso de las mujeres introduciendo la perspectiva de género en las políticas públicas. Se trata de un conjunto de iniciativas para la promoción del empleo, la educación, el desarrollo de negocios y la alfabetización tecnológica de las mujeres que son jefas de hogar eh, en condición de pobreza. Y desde el primer día vamos a firmar una serie de decretos para reducir el costo de la vida eliminando impuestos de importación a una serie de productos, sobre todo de la canasta básica, que encarecen esos productos y eliminando trabas y obstáculos que encarecen la actividad productiva en el país y que se traduce en mayores índices de pobreza en el país. Vamos a impactar directamente el bolsillo de los costarricenses con estas medidas, algunas de corto plazo y otras para que surtan efecto permanente. En el formato del programa vamos a comenzar ahora el periodo de preguntas entre ustedes. A lo largo del debate tendremos 24 preguntas entre los señores candidatos y la señora candidata. El tema es absolutamente libre y cada cual según el orden eh, rifado, pues le hará la pregunta al candidato o a la candidata que estime pertinente. Don José María Villalta, 30 segundos para la pregunta, 1.30 la respuesta, y después tiene usted la réplica de un minuto. ¿A quién va a preguntar? Voy a preguntarle a don José María Figueres. Don José María, usted ha dicho que su gobierno creó los EBAIS, pero en realidad lo que hizo fue desfinanciarlos. Cuando se trasladó el primer nivel de atención en salud del Ministerio de Salud a la Caja, la ley decía que el gobierno debía trasladar, mensualmente el presupuesto para este programa, pero su gobierno solo hizo un pago. ¿Por qué? ¿Por qué no siguió haciendo estos pagos mensuales? ¿Y qué hizo con esa plata? Don José María, muchas gracias por la pregunta. Las y los costarricenses han podido disfrutar de los EBAIS a lo largo de todos estos años desde que los creamos. Y yo me siento muy orgulloso. ...de haber sido parte de ese gobierno que tomó esa decisión... ...más agradecido con las personas que trabajan en los EBAIS ...y en todo el sistema de salud nacional... ...que nos han venido ayudando a lo largo de esta pandemia... ...hacia el futuro necesitamos reforzar el primer nivel de atención de la salud... ...con otros 250 a 300 EBAIS, ...algunos de ellos trabajando en horarios vespertinos para que le puedan servir mejor a las personas que trabajan durante el día y que podrían llegar al EVAIS por horas de la tarde o de la noche. Pero además queremos avanzar el conjunto de los EVAIS a lo que llamamos EVAIS 2.0. Lo que quiere decir es que puedan atender más cosas, más padecimientos y quebrantos de salud de los que atienden hoy en día. Y eso lo logramos con incorporar más personal, con habilitar la tecnología que hoy el mundo tiene disponible, sobre todo para el control de enfermedades crónicas no transmisibles que se pueden controlar a distancia. El fortalecimiento de los CEBAIS es algo que vamos a hacer. Don no, José María, lamentablemente no me respondió y el problema es que los discursos pueden ser muy bonitos, pero lo más importante son los hechos. Y los hechos es que en su gobierno de milagro no quebró a la caja, porque resulta que al incumplir esta ley, lo que hizo fue trasladarle el primer nivel que ya existía en el Ministerio de Salud a la caja sin trasladarle el presupuesto, generándole un hueco financiero a la caja de cientos de miles de millones de colones. Recientemente ganamos un juicio donde la Sala Primera confirma este incumplimiento gravísimo del Estado, que después siguieron otros gobiernos, y que le ha causado un daño inmenso a la caja. Estamos en la ejecución de sentencia de ese juicio. Estamos hablando de cientos de miles de millones de colones por ese daño a la seguridad a la seguridad social. En su gobierno, usted quebró varias instituciones, el, el Banco Anglo, eh, cerró el Incofer... Y casi quiebra la caja. Eso es más grave que cualquier dicho que usted pueda decir aquí. Doña Linet Saurio. Muchas ¿a quién gracias. Le hará la pregunta. Don Fabricio Alvarado. Muy bien. Don Fabricio, me llama mucho la atención que en el caso del de proyecto del canal Seco. Lo he escuchado usted señalar este proyecto como un proyecto a largo plazo, en otras ocasiones a mediano, y hoy como una de las grandes medidas para los primeros 100 días. Pero resulta que no sé, me dice usted, si tiene prefactibilidad. Quiero saber quiénes están detrás de este proyecto y si ellos se encuentran dentro de la lista mm. de sus contribuyentes. Muy bien, muchas gracias, doña Linet por esta pregunta. El Canal Verde Interoceánico es un proyecto que tiene años, décadas de estar ahí y que ningún gobierno se ha animado a impulsar a pesar de todos los beneficios que tiene. Qué bueno que me haga esta pregunta porque a partir del primer día y a partir del momento en que se declare de interés público, esto significa que los eh, procesos se aceleran, el proceso de estudio de prefactibilidad que la gente no ha querido, los gobiernos no han querido impulsar sin ninguna razón técnica para bloquearlo de esta forma y que empezaría a generar los primeros empleos. En total el proyecto generaría 60 mil empleos directos, 180 mil empleos indirectos, 16 mil millones de dólares en inversión en la totalidad del proyecto y, como repito, en las primeras etapas estaríamos hablando de unos 5 mil empleos directos. Hay empresas interesadas y por lo tanto todo el proceso, estudios de prefactibilidad y todo el proceso de construcción se haría mediante alianzas público-privadas con las cuales, por supuesto, eh, hemos estado conversando algunas de las interesadas, pero no existe ninguna relación entre estas empresas interesadas y nuestra campaña política, y mucho menos en el financiamiento. Son empresas que quieren desarrollar Costa Rica y están dispuestas a participar de los procesos de eh, licitación, de los procesos reales que se tienen que realizar con transparencia, digitalizados como lo hemos venido diciendo en todo este tiempo para lograr hacer de este proyecto una realidad y que desde el primer día genere desarrollo, inversión y empleo Bueno, igual me gustaría saber porque quedó exactamente igual cuáles empresas son esas cuáles empresas que le llevarían inclusive a declarar de interés público un proyecto que ya llegó y fue rechazado en su momento, precisamente por carecer de estudios de prefactibilidad, etcétera, ¿No le parece que sería absolutamente contrario con la transparencia que merecen todas las personas de la zona norte, por ejemplo, del país, que se esperanzan con una propuesta como esta, y que se les dice que van a tener ahí soluciones de empleo, siendo que hoy ni siquiera conocemos cuáles son esas empresas que llevan a Fabricio Alvarado a hablar de declarar de interés público un proyecto que no se sabe siquiera cómo va a ser utilizado ese interés público declarado. Don Rodrigo. ¿Sigo yo? Sí, señor. Bueno, don Fabio, vamos eh, usted y yo, ¿me permite, don Ignacio? Perdón. Le voy a preguntar a don Fabricio. Por supuesto. Eh, no veo el reloj. Ya se lo ponemos. Ah, muchas gracias. Don Fabricio. <ríe> Adelante. En economía existe una llamada maldita trinidad. Eso quiere decir que ningún país puede controlar la tasa de interés, el tipo de cambio, mientras mantenga la cuenta de capital abierta. ¿Cuáles dos elementos de esos tres escogería usted? Eso es muy importante porque un error puede disparar el tipo de cambio, las tasas de interés, el bolsillo de los costarricenses, causando aún más pobreza. Cuéntenos, ¿qué está pensando? <risa> Gracias don Rodrigo, muy contento de que los demás partidos políticos estén tan interesados en nuestra propuesta y doña Linet, si yo me pongo a decir aquí nombres de empresas porque estoy seguro que ya cuando se declare de interés público aparecerán otras también que van a tener el derecho a participar y precisamente esa es la transparencia que los costarricenses necesitan. Hoy por hoy lo que los habitantes de esos nueve cantones que se verán beneficiados con el Canal Verde Interoceánico celebran es que por fin un gobierno se acordó de ellos. En cuanto al tema de el dólar y de la administración, lo más importante desde nuestro punto de vista es darle confianza a los mercados, lo más importante es darle eh, confianza a las organizaciones, los organismos multilaterales con, cual, con los cuales ya nos hemos estado reuniendo, nuestro comité económico, nuestro equipo económico candidatos a la vicepresidencia y yo mismo he participado en algunas de estas reuniones, hemos generado la confianza, hemos hablado de nuestra propuesta de comprar el combustible en el mercado de futuro, lo cual le quitaría peso al mercado de divisas local porque en la factura petrolera o la factura petrolera consume divisas. También hemos hablado de la importancia de la cuenta única del tesoro que nos llevará a ser más eficiente, no solo en el uso de los recursos en instituciones sino también en el requerimiento de divisas que esas instituciones tienen. Y finalmente, al lado de todo eso, también lo he estado mencionando, muy importante apalancar esto con lo que es el canje de deuda que hemos planteado para que el país no tenga que pagar en los próximos tres años 12 mil millones de dólares en en deuda. Don Fabricio, usted no pudo haber andado más lejos a la respuesta a mi pregunta. Y eso me hace preocuparme que usted se haya aprendido un guión que le escribieron sobre temas económicos delicados y que me queda clarísimo, usted no entiende. En el debate del repretel usted dijo ayer en Sorna donde hay tres economistas hay tres opiniones. La pregunta que yo me hago es ¿cómo va usted a escoger la opinión correcta? La gente tiene que saber que si usted se equivoca, el dólar se puede ir a 1.200 pesos y la tasa de interés y los precios se pueden disparar. Los ticos tenemos que elegir con conocimiento sólido de las consecuencias de sus propuestas y decisiones. Como economista, como doctor en economía, yo le hago a usted un llamado a su, en su casa, a usted que está en su casa, para que sepa escoger... No compre humo, no compre guiones de película ni actos de actuación. Muchas gracias. Le recordamos a los señores candidatos que para que no pierdan ni un segundo, el uh -huh. tiempo, en el momento en que comiencen a responder, se comienza a registrar uh -huh. en pantalla. Don Fabricio, ¿a quién pregunta? A don José María Villalta. Adelante. Gracias. Don José María, la objeción de conciencia es el derecho que tenemos todos a que, no, a que no se nos obligue a hacer cosas que van en contra de nuestros principios y creencias, sea que alguien tenga religión o no la tenga. Nueva República incluyó la objeción de conciencia en el proyecto de empleo público ante las denuncias de muchos funcionarios que indicaron que este gobierno les obligaba a participar en actividades que van contra sus principios y creencias. Don José María, ¿por qué usted se ha manifestado en contra de la objeción de conciencia? Sí, don Fabricio. Nosotros hemos cuestionado... ...totalmente debajo de la mesa con la fracción de gobierno, porque lo que ustedes están buscando no es resguardar la libertad de conciencia de los funcionarios públicos. Lo que ustedes están buscando es justificar y legitimar a aquellos funcionarios públicos que discriminan a personas, a poblaciones vulnerables, población LGTBI, personas trans, personas indígenas, personas migrantes, mujeres, aquellos funcionarios que tienen una posición racista, discriminatoria. Eh, lo que están buscando es darle un portillo a esos funcionarios que no quieren capacitarse en derechos humanos. Hemos visto casos donde se han dado abusos muy graves que han costado la vida, por ejemplo, la vida de las mujeres. Hemos visto casos de mujeres que si hubieran estado bien capacitados en perspectiva de género, los funcionarios que atendieron las llamadas, se hubieran salvado vidas. Y ustedes lo que quieren es, en el fondo justificar que esos funcionarios no se capaciten en materia de derechos humanos. No se trata de afectar la libertad de conciencia de nadie, pero quien tiene la investidura del poder en un Estado democrático, quien tiene la representación del Estado, quien ejerce la autoridad, tiene que respetar los derechos humanos de todas las personas y tiene que estar adecuadamente capacitado para que no se den actos de discriminación desde el poder público. Es un principio básico de la democracia. Don no, José María, no confunda papas con chayotes, nadie va a estar en contra de capacitarse para evitar y para atender como tiene que ser casos de violencia contra las mujeres, eso no tiene sentido. Lo que pasa es que partidos como el que usted representa, como el partido de gobierno, que es también casi que hermano gemelo de ustedes, defiende los ya dijo en una consulta que usted mismo presentó a raíz del tema del empleo público que la objeción de conciencia es un derecho humano, un derecho fundamental por supuesto. Y la fe y las creencias de las personas son parte del día a día de muchísimos costarricenses que nos sentimos orgullosos. Ustedes han querido pisotearlo, pero nos sentimos orgullosos de eso. Así como nos sentimos orgullosos de la CL, nos sentimos orgullosos de tener astronautas, artistas, deportistas de talla internacional. Así como nos sentimos orgullosos de no tener ejército y no tener pena de muerte. Así como nos sentimos orgullosos de usar... Nuestro pasaporte costarricense cuando salimos del país Eso es lo que tenemos que tener claro quiénes defienden y cuáles derechos piensan que les conviene defender Don Eliezer, ¿a quién le hace su pregunta? A José María Figueres Adelante José María, todo indica que usted y yo vamos a pasar a segunda ronda Usted va a representar ahí la visión tradicional de resolver todo con nuevas instituciones, más gasto, más deuda, más impuestos, pero el bolsillo de la gente no aguanta ya más de lo mismo. ¿Cómo le creemos que usted va a ordenar las finanzas públicas y eliminar las trabas para que el gobierno deje de estrujar a la gente que trabaja y produce en Costa Rica? Porque ya lo hice cuando fui presidente de este país, don Eli. Cuando fui presidente me tocó asumir una situación compleja y a lo largo de cuatro años nosotros bajamos el déficit fiscal a la mitad, pusimos la economía a crecer a más del 7%, creamos 164 mil trabajos, bajamos las familias en pobreza de 45 mil a 37 mil y aumentamos las exportaciones en 53%, al mismo tiempo que la inflación bajó del 20% al 12%. Eso, don Eli, lo hace un gobierno que tiene experiencia, que tiene equipos de mujeres y de hombres que saben cómo se hacen las cosas. Cosa, don Eli, que usted realmente nos queda debiendo. Nos queda debiendo. Pero bueno... Aquí las y los costarricenses deben estar claros en que Liberación Nacional presenta la oferta política que nos lleva al futuro. Y por eso gana Costa Rica, porque nosotros vamos a reactivar la economía, vamos a generar empleo, vamos a aprovechar la revolución energética que vive el mundo, vamos a poder avanzar hacia la exportación de servicios de salud, vamos a crear bienestar y esperanza. José María, usted tiene el equipo que manejó la crisis de hace 40 años, en los años 80, pero también el que irresponsablemente sembró la semilla de la crisis que actualmente estamos viviendo y estamos pagando los costarricenses, y en su plan de gobierno ahora usted quiere crear 16 nuevas instituciones y programas. Yo presento un equipo experimentado pero fresco, gente que conoce la función pública pero que también sabe lo que cuesta trabajar y producir en el sector privado de este país. Nosotros traemos soluciones pensadas en las necesidades del ciudadano para volver a poner al, al Estado al servicio de los costarricenses. Para que las hermanas Arrieta de Cubujuquí de Heredia no, no tengan que hacer cinco filas para obtener los permisos de su soda. Para que don Luis Antonio, peluquero de Alajuelita, no tenga que mantenerse en la informalidad porque no le alcanza la plata para pagar las cargas e impuestos. Nosotros sí tenemos soluciones que resuelven de raíz los problemas, don José María. Le corresponde a don José María Figueres la pregunta. ¿A quién se la dirige? A doña Linet. Adelante. Doña Linet, para que Costa Rica gane. Yo me comprometo a liderar un esfuerzo con un Estado cercano a las personas y al sector de la producción nacional en donde la economía crezca entre un 5 y un 6%. Dígame por favor, doña Linet, ¿cuál es su meta de crecimiento económico? Y por favor díganos tres medidas concretas que usted realizaría para lograrla. Puñaline. Gracias. Lo primero es generar confianza. Ese es un tema indispensable. Y es generar confianza a nivel nacional con personas que pueden generar confianza y que pueden liderar un gobierno que coherente con lo que se ha hecho, haga a nivel internacional también los esfuerzos efectivamente por traer inversión, lo cual tenemos acá con la gran posibilidad de sumar instituciones con gran experiencia en el campo. ¿Qué tenemos que hacer para buscar esa cercanía a las personas que usted señala? Ir efectivamente, conocer este país Tener arraigo en este país, llegar a hablar con las familias costarricenses, proponerles un gobierno decente, honesto, eso es fundamental también, don José María. Yo creo que hay otro elemento indispensable, y es llegar con la hoja de vida y con la experiencia que se sí ha tenido, con los cumplimientos hechos, y en este caso, cuando hablamos de regiones y hablamos de sectores. Ese ha sido desde el principio nuestro mayor compromiso. Y ese es el tercero de sus elementos. Coherencia, seguridad jurídica. Incluso, incluso, incluso, incluso, incluso, incluso. Doña Linet, con todo respeto, lo que usted menciona son atributos que las y los costar Lo que yo hubiera querido es que usted nos hubiera delineado acciones concretas con las cuales vamos a reactivar la economía y a generar empleo en este país. Y es por eso que como contraste con lo que usted nos dice, nosotros hemos presentado una alternativa con la que gana Costa Rica y las y los costarricenses, que es el programa de emergencia que hemos llamado 911 para reactivar la economía y generar empleo. 200.000 mil oportunidades de trabajo en los primeros 24 meses de gobierno. Tiene un énfasis especial en las mujeres, doña Linet, y en las juventudes, que me extraña que usted no haya mencionado, porque esos grupos son los que más han sufrido el embate de la crisis. Terminamos esta ronda, la primera de preguntas entre ustedes. Entramos a un periodo abierto de 10 minutos sobre algún tema que haya quedado pendiente. ¿Quién querría comenzar? ¿Don José María? Gracias, don Ignacio. Don José María, yo no le acepto a usted que usted diga que yo quebré instituciones en el gobierno. En mi gobierno, el gobierno se puso al día con la Caja Costarricense del Seguro Social... Sí, cerramos el Banco Anglo porque encontramos en el Banco Anglo un foco de corrupción y cuando ese foco de corrupción que venía de los gobiernos anteriores fue detectado por el Banco Central, tomamos la decisión tajante como tomaría con cualquier foco de corrupción donde me encontrara. Pero también a don Eli no le acepto que diga que han sido gobiernos de liberación nacional los que han traído a Uy. este país a la situación que está. Los últimos no. dos gobiernos han sido en extremo culpables de lo que vivimos. Pero, Señor Villalta. Ah, bueno. Sí, don, don José María, es que para poder luchar contra la corrupción y poder sacar al país del desempleo y la pobreza, se necesita credibilidad. Y usted nos dice aquí una cosa, pero lo que usted hizo en su gobierno es otra. Mm. Usted en su gobierno... ...le dejó un perro amarrado a la caja... ...con esta deuda por el traslado de los Cebais... ...que todavía no se ha ni siquiera empezado a pagar... ...y que es en buena medida la causa de las listas de espera... ...y de muchos problemas del financiamiento... ...del seguro de salud... ...pero además usted dice que... ...usted cerró el Banco Anglo por corrupción... Sí, ...eso es como sí es. que si uno tiene una mascota en la casa... ...un perro que uno quiere... Claro. ...el perro se enferma y la solución es matarlo... ...esa corrupción fue gestada por su partido y por el partido Unidad, de que gobernaron manera. bajo la ley 4.3 y se repartieron las juntas directivas de las instituciones. Y entonces es muy fácil favorecer la corrupción en las instituciones y después claro. decir, ay, miren, tenemos que cerrarlas para favorecer ahora don, sí los negocios de nuestros amigos Eso es lo que ustedes han hecho en Costa Rica. Va vamos a ver, balance, don Ignacio, muchas gracias. A mí me gustan mucho los hechos y los eh, números. El problema fiscal de Costa Rica empezó en los años 90, pero alcanzó la cúspide de la intervención en políticas públicas para lograr objetivos politiqueros. El gobierno de Oscar Arias, con el patrocinio de todo el partido, tiró un plan escudo donde se contrataron a 115 mil empleados públicos y le subieron el salario a la gran mayoría, ¿Para qué? Para reelegir a la, a, a la señora Laura Chinchilla eligiendo al partido. Eso fue un trato político que estamos pagando hoy, don José María. No venga a jugar de inocente, usted conoce los números también como yo. Don Eli, usted fue aludido. Déjeme explicarle en español lo que acaba de decir Rodrigo. Eh, el plan escudo lanzado por el gobierno de Oscar Arias es el que desató una espiral de crecimiento del gasto público y contratación de personal que nos ha llevado a la crisis en la que estamos hoy. Ciertamente los gobiernos del PAC han sido terriblemente irresponsables. Don Luis Guillermo Solís en su primer año mandó un presupuesto con un incremento del 19%, a pesar de que la inflación estuvo por debajo del 3%. Pero don José María Figueres... Eh, Usted dijo que cerró el Banco Anglo porque se encontró un foco de corrupción. Entonces, quiere decir que usted va a cerrar el Todos. MOP, el Conavi, la Caja, el Todos. AIA. Va a cerrar todo. Cuando uno encuentra corrupción, José María, la erradica. Uno no cierra las instituciones y menos lo, menos lo no. hace de la manera desordenada que hizo que cientos de miles de costarricenses tuvieran que luchar durante años para recuperar sus ahorros. Don Fabricio, la situación fiscal que hoy estamos viviendo es producto, en efecto, de los gobiernos de Liberación Nacional, del Partido Unidad Social Cristiana y por supuesto estos últimos ocho años donde hemos tenido dos gobiernos terribles del PAC que dicho sea de paso, han co o han gobernado con el apoyo de Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana en distintos frentes. Yo creo que lo que tiene que tener la gente claro, más que estos pleitos de gatos que se dan a veces entre los candidatos, donde uno quiere deslegitimar al otro y donde uno quiere aparecer como el que sabe más que el otro, es que la gente tenga claro quién tiene realmente empatía por ellos y quién quiere mejorarle la calidad de vida. Por eso es que nosotros planteamos, por ejemplo, una serie de proyectos para disminuir impuestos, para no apoyar más impuestos y sobre todo para generar recursos al país que permitan seguir una ruta que no implique más impuestos para los costarricenses. Desde no. el punto de vista de lo fiscal, desde el punto de vista de los impuestos, esa es la ruta. La ruta es no, no golpear más el bolsillo de los costarricenses y, por supuesto, sí, ordenar el Estado, como se ha dicho aquí también. Doña Linet. Muchísimas gracias. Bueno, yo siento que acá estamos hablando de un tema que es sumamente importante, efectivamente, temas de corrupción, también de reactivación, y en los últimos tiempos podríamos señalar, caminan muy de la mano. Hay un tema que me ha llamado la atención, planteado por don José María Figueres en algún momento, donde señala que como una comisión para la ética de su gobierno estaría trabajando el ministro de la Presidencia, el ministro de Planificación. Me llamó la atención porque tiene una conformación curiosa y me gustaría conocer claro. cuáles son esos derroteros, don José María, que le pone usted a ese nuevo espacio. Muy bien. Y me encantaría saber qué esperaría de eso. Ahí está la pregunta, don José María. Esperaría doña Linette. ...que con la conformación de ese consejo por primera vez en la historia de gobierno alguno... ...nosotros fortaleciéramos lo que ha sido mi programa de cero tolerancia a la corrupción. Y en efecto, ese programa tiene cuatro cosas muy específicas... ...que van desde cero impunidad hasta suspensión de funcionarios de gobierno sin goce de salario... ...pasando por la inhabilitación de empresas de venderle al gobierno cuando son a final de un periodo legal declaradas culpables y la cooperación con el Poder Judicial. Es lo más concreto que ha ofrecido claro. Plataforma Alguna. Pero aquí, costarricenses tenemos que entender que todos los colegas a lo que vienen es atacarme, porque voy liderando las encuestas y, por lo tanto, aquí se da esa don, dinámica. Don José María, don Rodrigo había pedido la palabra. Sí, señor. Eh, mire, don José María... Eh, hay un viejo refrán... ¿Cuál de los dos? El, usted, usted. Hay un viejo refrán que dice que cuando uno quiere resolver algo, se pone a trabajar y nombra Hace Nombre una comisión. Y me parece que eso es lo que está haciendo el Partido de Liberación Nacional, nombrando una comisión para fingir que movimiento es acción. Aquí nadie va a decir que no quiere combatir la corrupción, no lo van a decir. Eh, pero claramente para poder combatir la corrupción se necesita una trayectoria limpia y el Frente Amplio la tiene y tenemos el programa más robusto con propuestas concretas para luchar contra la corrupción como evitar que prescriban los delitos de corrupción para que los jerarcas corruptos no se fuguen del país evadiendo su responsabilidad pero hablando de corrupción a mí me llamó la atención muchísimo algo que ahora dijo don Fabricio don Fabricio no le quiso responder a doña Linette cuáles son los empresarios con los que se ha reunido para promover el proyecto de iniciativa privada del canal interoceánico, que es un proyecto de iniciativa privada, es un proyecto privado que varias veces las instituciones han rechazado por ser inviable, por no tener estudios. Muy bien. Don Fabricio, es que es que desde el gobierno los presidentes, los jerarcas tienen que rendir cuentas sobre con quién se reúnen. Usted no puede ¿Cuáles empresarios me estoy reuniendo? Usted Do tiene que decirlo. Doña Lineda había pedido la palabra, vamos mm -hmm. después claro, con un Fabricio, claro, claro. obviamente. Yo creo que recogiendo un poco lo que han señalado. ¿Tratemos? Yo escucho hablar de una comisión y de luego donde me dicen qué es lo que estaría haciendo esa comisión para comenzar carecería de competencia. Pero bueno, yo creo que eso es lo que es importante, tratar de hablar con la verdad a los costarricenses. Uh -huh. Y yo insisto nuevamente en este proyecto de Canal Seco, que sería, por supuesto, quizás una gran alternativa, pero no se vale engañar a las personas, hablando de una inmediatez en temas de empleo que tanto le urge a las familias costarricenses, siendo que es un proyecto que no cuenta con ningún tipo de requisito ya aprobado y que Do no sabemos de dónde viene. Doña Linet y don José María Villalta lo han mencionado. Fabrizio. Por supuesto, don si Fabrizio. no cuenta con los estudios de prefactibilidad es porque los gobiernos de Liberación Nacional y de la Unidad Social Cristiana no han hecho nada para que eso funcione. Y don José María Villalta... Mi discurso no lo manejo de acuerdo a lo que usted me pida o no pida hacer. Nosotros hemos demostrado transparencia y es un proceso que tiene que abrirse, por supuesto, a la licitación, tiene que abrirse a la participación de varias empresas y no vamos jamás a sesgar el tema, a sesgar la eh, posición para que la gente piense que estamos. No, nosotros no estamos adquiriendo ni hemos adquirido compromisos con nadie. Lo que queremos es desarrollar al país y es... Claro que nos hemos reunido con unas que están interesadas, pero también vendrán claro. otras que estarán igual de interesadas y lo que quieren es desarrollar. No estamos prometiendo resultados a poco plazo o a corto plazo. Lo que estamos diciendo es que el proyecto tiene que caminar porque los gobiernos anteriores no lo han puesto a caminar. 20 segundos, don Eli. Gracias. La corrupción se combate con medidas concretas. La no prescripción de los delitos de corrupción más bien va a fomentar mayor ineficiencia en la investigación judicial porque no van a tener plazo de tiempo para terminar esa investigación. Medidas concretas como eliminar la regla del 50% que puede aumentar el gobierno los contratos una vez adjudicados, que eso no es un portillo, es un portón enorme para la corrupción. Señores y señoras, muchas gracias en este periodo abierto de 10 minutos hemos podido debatir, confrontar ideas en forma muy respetuosa y clara. Vamos al segundo segmento que comienza al igual que el anterior con una pregunta general para ustedes seis y es sobre algo que en telenoticias hemos estado pues tratando de poner en el tapete por la importancia que tiene en los últimos meses que es el rezago educativo. En el año 2020, solo tres de cada cinco jóvenes entre 18 y 22 años terminó la secundaria. En el 19, dos de cada cinco estudiantes de sexto grado mostraron una deficiente capacidad de lectura. Durante la pandemia, lo sabemos, se agudizaron las desigualdades, la mitad de los estudiantes tuvieron serios problemas de conexión para seguir sus clases estamos condenando a cientos de miles de chicos y de chicas a la pobreza o al desempleo la pregunta, sabemos también que se necesita mucho tiempo pero la pregunta ante esta emergencia uh -huh. en los primeros 100 días de su gobierno ¿qué medidas concretas tomaría para ayudar a estos cientos de miles de jóvenes con un Serio rezago educativo. Según el orden, comienza doña Lineto. Muchas gracias, don Ignacio. Absolutamente urgente. Esto no podemos nosotros dejar de atender. Tenemos que hacer, primero, conectividad. Debemos llevar conectividad lo más rápidamente posible a escuelas y a hogares. Pero tenemos que formar nuevamente a los educadores en muchos de estos temas, como ya lo estamos haciendo en el caso nuestro por medio de foros que se está haciendo para trabajar con los educadores en esa reforma educativa que estamos planteando y donde debemos sumar a los padres de familia también. Tenemos que establecer, y así lo haremos, estableceremos programas a distancia también. Tenemos que hacer alianzas público-privadas que nos permitan llegar y hacer los cambios necesarios para que estos niños y jóvenes no se queden excluidos del desarrollo humano que requerimos también. Tenemos además que hacer esa reforma a la currícula que nos permita, por lo tanto, llegar con nuevas formas de enseñanza, y además de esto, las materias indispensables para lograr pasar adelante ese problema de lectoescritura, pero que no se queda ahí, sino que está en primaria, está en secundaria, y no podemos permitir que se nos queden por fuera nuestros jóvenes y niños. En los primeros 100 días de un eventual gobierno suyo, medidas concretas para ayudar a los chicos y chicas, cientos de miles ...con el peligro del rezago educativo. Don Rodrigo. Muchísimas gracias. Primero tenemos que reconocer dos cosas. Hay un problema crónico que viene del desempeño del MEP... ...muy pobre a través de muchísimos años. Y tenemos un problema agudo que es lo llamado el apagón educativo. Me refiero a esto último, al apagón de manera inmediata. Tres acciones muy concretas. Primero, nombrar... ...a una persona idónea para el Ministerio de Educación Pública... ...y no usar ese nombramiento... ...como lo ofreció José María Figueres a Rolando Araya... ...cuando no le pudo dar la diputación por San José. Dejate el ministerio. No, yo voy a gastar tiempo y esfuerzo... ...identificando a la persona correcta... ...no más ocurrencias... ...no más colochitos lindos en el ministerio. Segundo, tenemos que identificar a los cientos de miles de niños... Que se, y niñas que se quedaron atrás, identificarlos e invertir en darles tutorías intensas para traerlos al nivel de conocimiento que tienen que tener hoy. Tercero, no vamos a regalar nada. La politiquería de ofrecer 80 bachilleratos, como hizo José María Figueres otra vez, gratis a quienes no lo han pasado, es devaluar de el valor de ese certificado académico. Vamos a tener que dejar a niños que repitan años hasta que logremos alcanzar, porque no les podemos hipotecar el futuro sin el conocimiento necesario. Gracias. Don Fabricio Alvarado. Gracias, lo primero que hay que hacer es intervenir el MEP, que en el Ministerio de Educación esté la persona idónea que conozca los problemas y que trabaje desde el primer día en las soluciones y por supuesto en el Consejo Superior de Educación hacer los cambios en su conformación necesarios, incluso hemos hablado de apoyar una reforma constitucional que permita hacer eh, cambios en la conformación de este consejo para devolverle la decencia en primer lugar y también la capacidad de tomar buenas decisiones, porque por años desde los últimos dos gobiernos de Liberación Nacional, sumado con estos dos del PAC, pues básicamente lo que se ha tratado eh, o lo que ha sucedido en el Ministerio de Educación es que se ha implementado y se ha tratado de ideologizar a nuestros niños como ya todos lo saben. Entonces, vamos a eliminar cualquier indicio de ideologías que van en contra de los principios de los costarricenses, vamos a devolverle a los padres de familia el poder de decidir sobre la educación que se le da a sus hijos, vamos a devolverle la dignidad a los educadores también, vamos a quitar labores administrativas, vamos a eliminar, interinar rasgos eternos que tiene acciones concretas que tienen que ver con echar a andar el proceso de 100% conectividad en todo el país, el proceso para la reparación, para el arreglo de las instituciones educativas que tienen orden sanitaria, 883 en todo el país y por supuesto los cambios en el contenido para que en lugar de enseñarle a nuestros hijos a aprenderse cosas de memoria para marcar una X en un examen, les enseñemos cómo desarrollar su potencial, su capacidad de liderazgo y su capacidad de trabajo en equipo con la metodología STEAM. Don Eliezer, en un eventual gobierno suyo, en los primeros 100 días, medidas concretas contra el rezago educativo. Muchas gracias, Ignacio. Eh... En primer lugar, vamos a poner en operación nuestro Plan Generación 2022, que pretende, mediante alianzas público-privadas y la cooperación voluntaria de personal del Ministerio, ayudar a los estudiantes que se gradúan el próximo año a recuperar al menos parte del tiempo que perdieron en estos últimos cuatro años de huelgas y cierre de aulas por la pandemia. Vamos además a girar instrucciones inmediatamente a Fonatel, algo que este gobierno se ha rehusado a hacer durante cuatro años. Instrucciones a Fonatel para los 450.000 y equipo a, la, a los hogares de los 450.000 estudiantes que se quedaron eh, excluidos durante la pandemia. Y finalmente, vamos a hacer un llamado a todos los partidos políticos, y esto lo vamos a hacer desde abril, apenas ganemos las elecciones, para que dejemos la politiquería de lado en materia de educación y nos pongamos de acuerdo en impulsar las reformas recomendadas por el informe Estado de la Educación, que es un informe elaborado por expertos costarricenses de universidades estatales. Es apolítico, es imparcial y tiene una hoja de ruta, para poder reformar la educación costarricense en favor de los jóvenes, para poder devolverle al sistema educativo la esencia de que está para servir a los niños y a las niñas y a los jóvenes eh, eh, costarricenses en el centro de toda la acción. Don José María Figueres, medidas concretas en los primeros 100 días de un eventual gobierno suyo en el tema de rezago educativo. Estimados costarricenses, yo comprendo la angustia que el estado actual de la educación nos causa. Todos tenemos familiares que están en el proceso de educarse y queremos para ellos lo mejor. Costa Rica gana con un sistema educativo que nos lleve al bilingüismo, que nos lleve tecnológicamente informados, bien conectados y además responsables del de medio ambiente. ...en el cortísimo plazo y en los primeros 100 días de gobierno. Primero, declaratoria de emergencia del sector de la educación. Segundo, una campaña, una cruzada nacional por la lectoescritura... ...para los jovencitos que no están llegando a clases con lectura y escritura apropiada... Tercero, recuperar a 250 mil, 300 jóvenes que se quedaron desenganchados de los estudios, que tal vez no terminaron el bachillerato, no por culpa de ellos, no por culpa de ellos, don Rodrigo, sino porque el sistema no se los permitió con habilidades blandas, cursos de inglés cortos y acreditaciones tecnológicas para que tengan las herramientas y que puedan ingresar a lo que es el mundo laboral. Cuarto elemento, trabajar con los educadores de este país para quitarles cargas administrativas y mejorar sus condiciones. Y quinto, avanzar con Canal 13 como un canal de educación y cultura. Don José María Villalta. Sí, gracias Ignacio. Medidas concretas para recuperar la educación pública. En primer lugar, el objetivo tiene que ser garantizar... Que sí o sí en el 2022 vamos a volver a las clases presenciales, como ya está previsto, que no se eche para atrás esa decisión y que se consolide. Entonces, hay que hacer una declaratoria de emergencia efectivamente poniendo atención en la infraestructura educativa. En segundo lugar, atender esos más o casi 900 centros educativos que están hoy con órdenes sanitarias y que no tienen las condiciones mínimas para volver a las clases presenciales, canalizando recursos de varias instituciones, incorporando a las asociaciones de desarrollo, a las comunidades, a las empresas locales y así además generamos empleo en las comunidades. En tercer lugar, el tema de conectividad. Hay que intervenir el desastre de Fonatel. Vamos a convocar en esos primeros 100 días el proyecto de alfabetización digital para que el MICIT y el MEP puedan ejecutar directamente los recursos de Fonatel que están ociosos llevando conectividad a escuelas y colegios. En cuarto lugar atender los derechos de las personas trabajadoras de la educación. Se tiene que ac acabar la guerra que este gobierno y sus aliados le han declarado a las personas trabajadoras de la educación, atendiendo temas como el interinazgo, salarios justos, nombramientos a tiempo y, por supuesto, la reducción de cargas administrativas. Y tenemos, lógicamente, en la parte académica, que poner énfasis a la recuperación de la lectoescritura y para los estudiantes de mayor ingreso, de mayor edad también. Pasamos al periodo de preguntas entre ustedes, según el orden acordado. Don Rodrigo Chávez hace la primera pregunta. Con su permiso, doña Linette. Uh -huh. Ayer en el debate de Repetelo usted dijo algo que me pareció muy valiente, la felicito. No va a posponer la solución al problema de las pensiones. Eh, dijo que iba a liderar una negociación para arreglarlas, que usted lo iba a hacer. Bueno, nosotros sabemos que reformar pensiones existen solo dos opciones, mantener el sistema de reparto y moverse a un, o moverse a un sistema de cuentas individuales. Eso lleva a cambios paramétricos muy serios, tiempo de servicio, tasa de reemplazo, etcétera. A mí me encantaría que usted nos dijera los detalles de la negociación, claro. que va a llevar, los detalles de la propuesta que usted va a llevar a la negociación, por Don, favor. Doña Linet, claro. Un tema de tanto interés como ese, que incumbe tanto las personas que en este momento cuentan con su pensión, las que están cercanas también a tenerlo, tenemos varios regímenes también de pensiones y tenemos una serie de jóvenes y de personas que en este momento están a mucha distancia de una pensión y que tenemos que garantizarla en medio de una situación donde... No se está incrementando realmente la cantidad de personas que ingresan como contribuyentes al régimen. Por supuesto que tenemos que sentarnos a negociar con todos los diferentes sectores y con las personas interesadas también. No se puede continuar tirando... ...que tiene tantísima repercusión en la seguridad que esto representa... ...para los adultos en su edad madura. Por lo tanto, eso vamos a comenzar a hacer efectivamente, don Rodrigo... ...sentarnos en una mesa franca de negociación, de conversaciones... ...y comenzar a hacer lo que se ha estado demorando por años... ...y dejando efectivamente de lado. Esa es la negociación que se va a hacer, transparente, por supuesto, y constructiva. No, no, de acuerdo, doña Linet. Eh, de nuevo, la felicito por la determinación. Sin embargo, aspiraciones no son políticas. Las políticas requieren parámetros específicos. Yo estoy de acuerdo con usted. La vida de los jóvenes... ...de esto. Me queda debiendo, doña Linet, porque sentarse a conversar sin una hoja de ruta sin tener claridad de qué es lo que Linet Saborivo y un eventual gobierno del PUSC quieren hacer, quieren moverse a cuentas individuales como lo hizo Suecia, quieren mover, seguir con el sistema de reparto. Eso significa, doña Linet, parámetros totalmente diferentes en términos de la contribución que hace el trabajador, que hace el patrono, de los años de servicio, de la edad de pensión, de la tasa de reemplazo ...de el salario por la pensión. Y decir que nada más nos vamos a sentar, doña Linet, es un poquito eh, general. Gracias. Ese es el diálogo democrático, don Rodrigo. Don Fabricio. Mi pregunta para don José María Figueres. Hace 28 años usted fue presidente de Costa Rica y a los 16 meses de gobierno... ...los costarricenses opinaban que su gestión era 57% mala o muy mala, 27% regular... Estaba en el último lugar como el peor personaje nacional por debajo de Rodrigo Carazo. El 62% decía que no tenía ningún logro digno de mención. El 56% decía que su equipo de gobierno era malo. Por sus frutos los conocerán, dicen por ahí. Con esos datos, ¿cómo espera que los costarricenses confíen en usted, don José María? Muchas gracias, don Fabricio. Costa Rica gana cuando los gobiernos toman las decisiones valientes que necesitan tomar para coger un rumbo certero hacia el futuro. Nos tocó heredar una situación muy difícil, un déficit fiscal galopante como el que tenemos hoy en día, una economía que no crecía como lo que tenemos hoy en día, instituciones que estaban absolutamente colapsadas como el INCOFER, ...con un subsidio diario de 6 mil millones de colones... ...para un sistema ferroviario de 150 años... ...que solo utilizaban el 3% de los costarricenses... ...y sí efectivamente se encontró un foco de corrupción en el Banco Anglo... ...que fue el motivo por el cual el Banco Central recomendó... ...que lo cerráramos porque no tenía salvación... ...tomamos todas las medidas necesarias con valentía y con determinación. Al final del gobierno se vieron los resultados. La economía crecía un 7%, un 8% en el sector agropecuario, habíamos generado 164 mil trabajos en el país, las exportaciones habían aumentado un 53%. Un gobierno que sacó la tarea, don Fabricio, como lo volveremos a hacer en el próximo. Don Fabricio. Los costarricenses merecen la historia completa porque en el gobierno de don José María Figueres 94-98 también todos recordamos la huelga y enfrentamiento difícil con los maestros, el pacto con el Partido Unidad Social Cristiana, el aumento de la canasta básica, como ya se dijo el cierre del Banco Anglo, despidió empleados públicos sin opción de trabajo en el sector privado, subió el costo de la vida, afectó la ley de pensiones del Magisterio, cerró ferrocarriles, puso el impuesto a los combustibles, a los activos de las empresas. Esa y muchas otras cosas que los costarricenses tienen claro que sucedieron y que básicamente hoy debemos reflexionar, costarricenses, no repitamos los errores del pasado. El bipartidismo representa el pasado. El bipartidismo, que hoy está aquí representado por la Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional, nos lleva a todos a pensar en corrupción y por eso no debemos ...repetir los errores del pasado, tenemos que pensar en el futuro y el futuro, el presente y el futuro se llama Nueva República. Don Eliezer, su turno. Gracias, mi pregunta es para Rodrigo Chávez. Rodrigo, por más capaz que uno sea, nadie gobierna solo. A usted se le achaca no tener equipo para gobernar. ¿Podría aclararnos esa gran duda que pesa sobre su campaña? Diciéndole a los costarricenses quiénes son sus 10 principales asesores en diferentes áreas. No le pido que me adelante quiénes van a ser los ministros. Solo aclárenos, por favor, quiénes lo acompañan en su equipo de campaña. Eh, don Eli, muchísimas gracias. Mire, yo voy a gobernar con los mejores costarricenses. Fíjese en los dos vicepresidentes que logré seleccionar... Eh, fíjese el doctor Estefan Brunner, el doctor en economía agrícola, la doctora Mary Munive. Fíjese en la calidad de la papeleta de diputados que, contrario a su partido, no tiene a nadie en eh, procesos criminales. Vea, don Eli, yo no tengo maestro que me diga a quién poner o acomodar. Yo no reparto pasteles. Con suerte, cuando yo sea presidente y este, sea presidente electo, voy a buscar gente, por ejemplo, don José María Figueres tiene gente buena en el equipo, usted tiene gente buena en el equipo, ¿por qué voy yo a decir ahora, saben qué, esta es la gente que va para el gabinete? Yo tengo un consejo de campaña, escribimos el mejor este programa de gobierno, con grupos de profesionales brillantes, al punto que nos han copiado muchísimos de los puntos del programa de gobierno, incluyendo usted, don Eli. Entonces, vea, yo francamente eh, no estoy aquí eh, presumiendo un equipo eh, que, como otros, necesito refugiarme detrás de ellos. Hay un equipo de gente excelente, hubo más de 100 personas involucradas en el plan de gobierno. Gracias. Tomo nota, Rodrigo, de que no puede darnos más nombres aparte de los de sus dos vicepresidentes. Invito a los costarricenses a comparar a esos dos vicepresidentes que son buenos con los de la papeleta que yo represento, José Aguilar eh, y Rocío Griseño. Eh su paso por Costa Rica ha estado marcado por conflictos y denuncias, Rodrigo. Usted se peleó con todos los mandos medios del Ministerio de Hacienda, se peleó y salió de, eh, despotricando contra el gobierno que lo trajo al país, vino con el fantasma de la sanción por conductas sexuales inapropiadas del Banco Mundial y hasta el fundador del partido político que usted alquiló ya se fue y lo denunció por secretismos en el fina, eh, financiamiento de su campaña. Ese patrón de conducta tóxica y esos antecedentes que usted tiene, demuestran que usted no es capaz de trabajar en equipo y de liderar a Costa Rica. Yo no tengo miedo de mostrar nuestro equipo y asesorarme con ellos y respetar su criterio, su experiencia y su especialidad. Usted, a dos días de la elección, no ha mostrado quienes lo acompañan y eso es muy peligroso. Don José María Figueres, su turno de preguntar. A don Fabricio. Don Fabricio, usted acaba de hablar de futuro. Yo quiero decirle que Costa Rica gana liderando la transición energética que vive el mundo. El Figueres que está en el cielo, con un grupo de personas valientes abolió el ejército. Este Figueres con otro grupo de personas valientes va a abolir la exploración y explotación del carbón, del petróleo y del gas. Dígame por qué nosotros necesitaríamos ir en esa dirección. Gracias, don José María. Y es que precisamente mucha de la gente que hoy queremos sacar de la pobreza entraron en la pobreza en gobiernos de liberación nacional. Nosotros hemos planteado la exploración y aprovechamiento de recursos naturales como una herramienta precisamente para combatir esa pobreza que hoy afecta entre pobreza y pobreza extrema a cerca o más de un 25% de la población. Pero nosotros no hemos hablado solo de petróleo, hemos hablado también de gas natural, hemos hablado de oro. Por ejemplo, en el tema de... de Cruzitas, donde entre 2017 y 2018 saquearon de forma ilegal 197 millones de dólares. El desastre medioambiental que ha sucedido ahí a vista y paciencia de gobiernos de Liberación Nacional y del Partido de Acción Ciudadana y esos que se jactan de ser los paladines del medio ambiente algo que ya he hablado bastante en esta, en esta campaña política. El suelo y el agua de Cruzitas está contaminada por el mercurio y nadie hace nada, mientras por ejemplo, el Colegio de Geólogos ha hablado de las grandes cantidades de dinero en, en, reporta, en reportes, en artículos publicados en HACE. Hace cerca de 20 mil millones de dólares en diferentes proyectos como minería en el Cinturón de Oro y minería en el norte del país. Y si hablamos de petróleo, por supuesto que generaría muchos recursos como hoy lo hace en Noruega, donde las exportaciones de petróleo y gas tienen un récord histórico de generación de 11.500 millones de dólares por mes sin afectar el medio ambiente, porque también Noruega es líder mundial en procesos de descarbonización y de protección del medio ambiente. Don Fabricio, yo pienso que usted no está bien informado. Los países desarrollados están dejando atrás lo que es la economía del petróleo porque es el pasado. El, el Organismo Internacional de Energía acaba de publicar un reporte que dice que tenemos 200 billones de metros cúbicos de reservas, perdón, de barriles de petróleo que nos alcanzarían para los próximos 60 años. El futuro no es ese, el futuro son las energías renovables en esta transición energética. Costa Rica gana cuando generamos empleos verdes para las juventudes. En nuestro país. Costa Rica gana cuando traemos 20 vehículos eléctricos ya para sustituir a los taxis y a los porteadores y hacerlos mucho más competitivos. Costa Rica gana cuando avanzamos hacia los biocombustibles y hacia el hidrógeno verde. Ese es el futuro, don Fabricio, no el petróleo. Don José María Villalta. Voy a preguntarle a don Rodrigo. Sí, señor. Adelante. Usted dijo ayer que las conductas por las cuales el Banco Mundial lo sancionó eran simples chistes. Pero según los documentos del caso, fueron conductas graves que hicieron vivir un infierno a las mujeres jóvenes que estaban bajo su poder. Algunas lloraban contando las historias. Yo tengo hermanas y no le deseo esto a ninguna mujer de Costa Rica. ¿Sigue usted sosteniendo que estas conductas no son acoso sexual? Muchas gracias, eh, don José María. Yo no lo sostengo, lo sostienen tres investigaciones y tres fallos judiciales, incluyendo un fallo de siete magistrados internacionales. Usted habla como que fueran cientos de personas, ¿no? Fueron dos colegas las que apelaron. Ellas mismas dijeron que eran comportamientos este, de carácter subjetivo. No... Eh, eso fue la decisión de las tres in, eh, instancias de investigación, don José María. Yo digo, a mí lamento muchísimo lo que pasó. Me hubiera encantado que alguna de ellas se hubiera quejado y que por 10 años no me hubieran mandado emails y eh, mensajes diciendo: ay, Rodrigo, venga, visíteme a Londres. Ay, Rodrigo, es, estoy en Borneo, lo puedo.